Y chicos, después de llevar aproximadamente no sé cuánto yo sin subir vídeos sinceramente, pero eh, me dispongo a hacer un vídeo titulado ¿Qué youtuber soy? Vale, si nos dejamos de tonterías sinceramente no sé qué hago con mi vida, pero son ahora mismo las 8 y 12 de la mañana. Os preguntaréis qué haces con el fondo de Sergio Ramos. Y bueno chicos, seguimos Básicamente os preguntaréis, ¿cómo que qué youtuber eres? Y yo os diré, acompañarme niños, acompañarme Vale, corta, corta, corta, corta No sé si os acordaréis de hace mucho tiempo Que la mayoría de nosotros buscábamos ¿Qué youtuber soy? Pues chicos, hoy después de tanto tiempo De esa infancia tan rara que teníamos la mayoría de chavales Yo por lo menos lo hacía No sé, no sé vosotros, pero yo por lo menos lo hacía Comentar si también lo hacíais Vamos a ver, ¿qué youtuber soy yo? O sea, ¿qué, qué, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque yo a veces no sé quién soy. ¿Vale? Vamos a buscar qué youtuber eres 2021. Vale, nos salen muchísimas páginas. Yo me quedo con la primera, 100%. Siempre la primera. Eh, quiero un test. Yo quiero un test. Test. Qué youtuber eres. Este, este, este. Empezarte. ¿Qué tipo de persona eres? A ver Alocada, tranquila, bromista, solitaria. Yo siempre soy un poco cabrón Pero también soy muy tran... Soy un poco alocado las cosas como yo, yo pienso que soy alocado Estoy muy loco a veces claramente. yo creo Yo creo, vamos Pero también bromistas Bromista es que soy más chill que otra cosa O tranquila o alocada Yo creo que más alocada Si me conocéis lo sabréis Alocada Juego favorito Hostia, pues Me gustan muchos, eh Minecraft, Shooter, Juegos Indie, League of Legends o GTA. Yo pienso que por lo que me ha dado ese juego, por lo que me ha dado yo pienso que diría Minecraft me ha dado mucho más, yo pienso ¿Cómo eres? Muy bromista, un poco bromista, no aguanto las bromas sinceramente, lo podréis ver en todos, todos repito, todos los vídeos de Blex no soy nada apto para las bromas, o sea odio las bromas, las odio chicos, si me conocéis no me hagáis bromas, por favor. Básicamente muy bromista un poco bromista, no aguanto las bromas eh, no aguanto las bromas chicos, no las aguanto sinceramente. ¿Cuánto tiempo dedicas a los? Videojuegos, si veis mis directos chicos Que Los tenéis por ahí, por si acaso no los veis eh, 12 horas diarias, a veces yo creo ¿Juego? No, yo diría 12 horas diarias Aunque no juegue todos los días 12 horas, soy streamer Hago directos de 12 horas Bastantes veces del día De la semana, del año Así que yo creo que no, lo normal, unas 12 horas diarias ¿Tienes mascota? Eh, sí básicamente sí cuántos juegos tienes pues tío yo creo que los justillos Hombre, no juego mucho tampoco voy a decir muchísimos juegos que yo sepa Minecraft a veces al lol Fortnite muy pocas veces sinceramente Y algunos jueguecillos sueltos por ahí así que los justos sinceramente cómo juegas online o Solo. Sinceramente, si no el juego no es online, no me lo paso igual. O sea, porque me gusta interactuar con mis colegas y tal. O sea, yo creo que todo el mundo le pasará eso. Si no juego online, me aburro un poquillo. Depende del juego. Si la historia es buena, le doy mi, mi aprobado. Red social favorita: Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, Tumblr otras. No, o otras. Tumblr no lo uso en mi vida, sinceramente. Twitter tampoco, Facebook tampoco. O sea, para que veáis, YouTube, Twitch estaría entre Instagram, YouTube y Twitch. Y TikTok también me gusta. Pero yo creo que a la larga me gustaría más Twitch. Sinceramente, porque. Me veo, me veo más, sinceramente Soy una persona muy sociable, chavales Si me conocéis, soy muy sociable o sea, eh, Literal, yo creo que os, con, os he contado esta historia Yo llegué a la epic, me hice amigo de todos en 5 minutos O sea, básicamente, es como ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Oye? ¿Qué tal, bro? Vale, cortamos el brazo estoy tonto, bro. Parezco tonto Es que eh, son las 8 y 18 de la mañana Y adivinar que ha hecho el tío Jaime He hecho un directo durante 16 horas y acabo de terminar Estoy loco, cobra. Cuando compras juegos, cuando salen, cuando están en oferta, yo no compro. Espero que me lo regalen. La tercera, sin dudísimo. Preparando el resultado. Willy Rex. <risa> <risa> ¿Eres dos, Aquí Willy Rex. Comentando. Oye, pues no me sale mal, ¿eh? No me sale mal. Chicos, Willy, Willy. Oye, me mola Willy. Me mola Willy. Pero siempre he sido más de Vegeta. ¿Vosotros de quién sois? ¿De más, de Willy o de Vegeta? No, pero no está mal, no sé. Me ha molado bastante guapo el test. Nada, chavales, como podéis comprobar, este vídeo ha sido súper, súper, súper random. O sea, lo he hecho porque me ha molado. Lo he visto por ahí y he dicho, joder, esto lo hacía yo hace tiempo. Hace tiempo me refiero a hace años, pero años. Y nada, pues aquí lo tenéis. Si queréis más vídeos dentro de poco, voy a ir preparando unos cuantos. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.